Bueno, pues bienvenidos al taller de supervisión personal y financiero Así ¿Qué tal, es. ¿Cómo amigos bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sus amigos Elida y Rafael. Elida y Rafael Cavazos. Así es. Bueno, aquí les estamos presentando un poco del tema. Así aquí, es. Eh, cuando estamos presentándoles aquí esto, pues estamos presentándoselo como Crea, te, un gran muro. Algo, como un gran muro. Algo, algo pues importante importante. Bienvenidos al taller de superación personal y financiero.info. Y el tema es precisamente derribando los muros. Fíjate ¿Sí? que hay muchos muros eh, muchos, eh, muy, muy tremendo. Así es, <risa> los muros mentales en muchas de las ocasiones vienen a ser peor que los muros físicos. Y en muchísimas personas son tan grandes, largos y anchos que son peores que la muralla china. Pienes no, sí. <risa> dicen sí. no, dice, muchísimas personas son tan grandes, largos y anchos, que, que son peores que la muralla china. Hay escalera para pasar sobre ella y muy larga para darle la vuelta o esquivarla. Ajá. Entonces, mientras que no hagamos cambios radicales en nuestra forma y manera de pensar y de actuar, no podremos derribar los muros. La razón es muy sencilla, nuestra mente está bloqueada. Es igual que cuando una computadora se bloquea, no puedes poner información nueva en ella. Primero tienes que desbloquearla, tienes que apagarla y empezar de nuevo. Y tienes que tener un buen antivirus para que no se te infecte tu disco duro de la computadora. <risa> Es, es tremendo, tremendo. Y cuidar muchísimo la clase de información que vemos cuando navegamos en el Internet. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que la situación se pone más crítica cuando el muro está aquí. El... Exacto, cuando así el es. muro está aquí. Correcto, correcto. Y, y ponemos de ejemplo a las computadoras. Sí, sí. Una sí. computadora se bloquea. Y no puedes entrar a poner información. No, nada. no puedes, no puedes. Entonces, el, eh, o sea, es eh, lo mismo que cuando echamos, este, cuando escuchamos a personas tóxicas, negativas, insatisfechas, pesimistas, envidiosas, etcétera, etcétera. Son como los virus en una computadora que te pueden entrar por la visita a páginas que son como las personas descritas. Esas, así es. sí, uh -huh. sí. Eh, eh, eh. pero Déjame hacer un comentario sí, sí. La, la, la situación de los muros Ajá. Esos bloqueos Son los de la mente Más que cualquier otra cosa Así sí, es. Si ya que los muros físicos Podemos verlos Así Podemos es. estar aquí frente a uno de ellos Así es. Pero no es Lo que nos impide salir adelante No, no. Cuando una computadora se bloquea lo primerito que se tiene que hacer es desbloquearla, limpiarla, eh, un y, sí. y, y apagarla, prenderla uh -huh. y tener un buen antivirus. Un antivirus, así es. El antivirus es el que te va a ayudar y, y te va a proteger para que no se te vuelva a infectar tu computadora. Correcto, así es. La mente se infecta como.. Como sí, sí. las personas que, que vienen, les, se describen Descubren aquí. Personas tóxicas y envidiosas y, y, y bueno, un montón de, de, de negativismo, ¿no? Ajá. Entonces, estas se, se, se, se te van a bloquear y no te permitirán poder experimentar, avanzar y superar. Así es. Sí, entonces, a este tipo de, de personas le llamamos también los robasueños. Así es. Y cuando en un país ponen muros o barreras para pasar de un lado a otro, le roban los sueños a los emprendedores. Así es. Entonces, que no te roben a ti tu, tu emprendimiento. Así es, así es. Fíjate bien con quién te juntas. Qué es, es lo que platican. Qué es lo que te dicen. Es bien importante. Qué, qué es lo que te comentan. Uh -huh. qué, qué es lo que te están diciendo. Son los que te apoyan o son los que te estorban. Exactamente. ¿Por qué? Porque de esa gente hay está por cientos y cientos y miles y miles y miles Muchísimo. entonces no permitas que nadie te quite o te robe tus sueños, lucha por ellos si sí se pueden lograr nosotros estamos dispuestos a apoyar a quienes quieran tener mejores sueños de superación donde haya barreras que te puedan detener, escríbenos escríbenos con tu nombre ah, completo ciudad y país para darte pues una asesoría individualizada y sí se puede Esperamos tu correo. Así es. No eso. permitas que te roben los sueños. Así es, esperamos tu correo. Mándanos decir dónde vives, en qué país, en qué ciudad, y, y tu nombre completo, por favor. Así es. Y vamos a tumbar esas barreras que a veces son los impedimentos que no nos permiten poder salir adelante y no triunfar. Correcto. Así que te Así esperamos. Es. Ahí está nuestra información, esperamos tu correo. Escríbenos. Así Bendiciones es. para todos. Bendiciones.